Y eh, bueno, pues ahora faltan las muchachas de bajo cuero. Por favor al escenario. esas voces potentes <risa> perdonado lo de la final pero si ¿sí? ¿Listos? Sentirse rodeado, así, arrodeado. Eh, es una J rondadera. Esas jotas que se cantan por la calle para rondar a las muchachas, creo que es un fenómeno único solo de Aragón. De hecho, J rondadera, que yo sepa, no hay nada más que allí. Sí, sí. <laughs> yo tenía, yo tenía, sí, sí, Ay, ay, ay sí, una sí, De oro sí, sí,